Bueno pues estamos en vivo una vez más eh, y Les damos las gracias por estar con nosotros en este momento Les damos las gracias porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová Y pues le damos gracias porque ya están ustedes también aquí con nosotros en esta transmisión Con un tema por demás bello, precioso porque así lo consideramos, Amiga, bienvenidos, bien, bienvenidos, bien, bienvenidos, bienvenidos sus amigos Elida Madrigal y Rafael Cavazos, así es. en este espacio de hoy oramos en vivo, sean bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes y al Señor le damos la honra, la gloria y la alabanza porque Él vive, Él vive, nosotros también vivimos. Y eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, de los siglos, tu poder no ha menguado. Amén, así es. Así es. Así es, y gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, gracias porque hasta aquí el Señor ha sido con nosotros y va a continuar. Sí, amén. Y quiere continuar también contigo. Amén, amén. Eh, hay, hay algo que me gustaría comentar ante las situaciones que están pasando en este mundo. Sí. No digo Estados Unidos, México, eh, sino todo, todo este mundo. Eh, China, Japón, eh, Corea, eh, Rusia, toda la América y todo. todo el globo terrestre. Todo todo, todo, todo todo sí, lugar. Sí, sí. Así. así es. ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes realizado? ¿O sientes que te falta mucho? Yo creo que es tiempo de, de reflexionar. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo. es tiempo de reflexionar. es tiempo de reflexionar. Qué están pasando con nosotros en este día, en esta hora, en este momento, donde, aquí donde vivimos. Y cuando digo aquí, es donde tú estás. Así es. No Así donde es. estamos nosotros, sino donde tú estás. No donde fuertes. Donde Así quiera es. que estemos, ahí es el momento. Entonces, o ese lugar. Entonces, mi amado, mi amada, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? Contento, ¿Estás contento? Eh, eh, ¿Estás realizando? ¿Estás siendo bendecida? ¿Estás siendo bendecido de parte del Altísimo? Mira, vamos a tocar ese tema de hoy eh, que es por demás hermoso el tema de hoy es el valle de los huesos secos. El valle de los huesos secos, es el, el tema de hoy. Hace muchos años ya, no sé cuántos no recuerdo, prediqué sobre esto más de una vez. Sí, sí, sí. Así es. Porque es increíble, este, estaba viendo mi Biblia, ¿verdad? Que pues, tengo ahí marcado sí, los marcado, pasajes que... Claro. Eh, y que utilizamos eh, cuando estábamos predicando sobre este tema del Valle de los huesos secos y esto Amén. ya me hace recordar tiempos pues, pasados que ¿sí? se eh, más fatales? de 15, 20 sí. años atrás entonces eh, eh, lo estamos retomando hoy ante las circunstancias y lo que está aconteciendo en el mundo, de este mundo. Bien que parece todo un valle, todo un valle. De, huesos secos. de huesos secos espero que tú no estés ahí en esos huesos secos pero si estuvieras que el Señor te levante en este momento Amén, así es ok, y vamos a empezar ahí con el eh, el verso 1 de Ezequiel 37 del 1 al 14 en la Reina Valera de 1960 con este pasaje de el valle de los huesos secos. Así es. Verso 1. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 37, verso 1 nos dice, La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y qué, qué hermoso empieza aquí, aquí en Ezequiel 1. Digo, o sea, 37, verso 1. La mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puse en, en medio de un valle en medio. que estaba lleno de huesos secos. ¿Te uh puedes -huh. imaginar ese cuadro así que, que el Señor te llevara para que pudieras profetizar tú allí en un valle de huesos secos y que era una multitud de huesos? Eran muchísimos. Muchísimos huesos. huesos eh, entonces, i, imagínate, mi amado, mi amada, y ahorita como está la sociedad, en el mundo entero, sí, sí, sí. en el mundo entero, no importa qué país me diga, en el mundo entero, parece que es un país de huesos secos. De huesos secos. Y vamos al verso dos. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí quedan muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Ya no había ningún signo de vida en ellos, no. porque ni gusanos había. Ya, ya eh. estaban secos, estaban ya, ya, totalmente secos. Que, pues ya, ya no había nada de vida en, en de, en ellos, con ellos, eh, porque, por ejemplo, cuando eh, el ser humano o cualquier animal, cualquier eh, ser viviente, Ajá. de cualquier especie, pues, al morir, pues se van secando sí. pero también empiezan los gusanos a, a ah, hacer su ah, trabajo. Sí, claro, claro. ¿verdad? Eh, Como que se pudre todo. Sí, sí, sí. Y ahí, pues, ya tú, Ya, ya los, no hay, vida, los gusanos, ya no hay vida. Entonces, por cierto, secos en gran manera. O sea, secos, secos, secos, secos. Completamente. Entonces, imagínate lo que está aquí aconteciendo, lo que nos está tratando de decir el Señor en cuanto a, a ese valle de huesos secos. Y nos vamos al verso 3 para continuar. <coughs> y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Y Él es el único que lo sabe. Así es. Pero me gusta cuando dice aquí, hijo de hombre. O sea, está hablando con una persona humana como tú y como sí, yo. Humana, claro. Somos hijos de hombre. Amigo. Aunque venimos de una descendencia de Adán y Eva. Sí. Pero no dejamos de ser hijos de hombre. verdad es. Y pregunta... ¿Y vivirán esos huesos? Sí. Y él le dice, Señor, sí. Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y él es el único que él sabe. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú ahorita, en, en este momento, ahí en donde tú vives? En tu país, en tu población. Tal vez tú digas, no, no, no, no, no me siento justo no me estoy desarrollando no no estoy creciendo no, no estoy funcionando como es eh, mi en como es mi deseo uh -huh. eso de del COVID y, y esto del gobierno y esto de, de los malos políticos y eso de, de en fin eh, todo lo que tú quieras poner de, de malo como una razón uh -huh. para estar como un hueso pero te digo por alguna razón Dios nos puso a hablar de esto. Bien. Y es para que esos huesos secos vuelvan a la vida. Vuelvan a la vida, así es. Vamos al verso 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y viles, huesos secos. Oír palabra de Jehová. Aleluya. No te estoy diciendo que tú eres un hueso seco. Pero si fuese el caso... Entonces el Señor me dice, entonces profetiza sobre su huesos secos. Sí, ¿no? Profetiza. Y dile, huesos secos, oír palabra de Jehová. Y yo quiero aquí enfatizar tantito, ¿oír palabra, de oír palabra de Jehová. No de una religión. No no, no. No de una denominación. No, de Jehová. No es que... Oír palabra de Dios palabra de Jehová sí. ¿por qué lo, lo menciono de esta manera, o subrayando sobre esto? porque somos muy dados a defender lo que ni siquiera conocemos como nació sí. porque no sabemos realmente cómo se forjó esa denominación sí. o esa institución en la cual pudiéramos nosotros estar sí. y si lo sabes, qué bueno pues, que qué bueno que ya sabes pero te aseguro que Dios no la estableció. Porque sí, no, Dios no estableció sí. ninguna, ninguna, no, sí, no, ninguna no, de las religiones de, no, de la religión que existen sí. ahorita sobre la faz de la Tierra. Así es. Ninguna. Ninguna. Porque existen muchísimas. Así es. Más de las que pudiéramos decir necesarias. Muy mucho, mucho. Y no digamos por allá en, la, en aquellos países orientales y eh, por allá por, por la China, por... Eh, Japón, por allá por la India eh, y dos lugares donde abundan allá todo, toda esa parte de, de, por allá de Asia es increíble es increíble sí, sí. e incluso todas las tribus que había antes o sea, practicaban mucho la hechicería tenían sus propios dioses sí. ellos mismos los forjaban sí, todavía. y todavía sí. es cierto Todavía. Entonces, por eso nos debemos a decir que ninguna, ninguna de las religiones que tú conozcas la rió dio Dios. No. ¿A ¿Alguien le puso en, en su mente el querer hacer algo por el bien de la gente? Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ajá. Pero no que Dios la haya establecido como esa denominación o como esa religión. Sí, así es. Sí. Ok, entonces... Vamos al verso 5. Bien. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Hueso. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Qué bueno que lo dice así. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Uh -huh. He aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Así es mientras que el Espíritu de Dios no esté en nuestra vida no podremos vivir seremos seres vivientes sí uh -huh. pero no en el, en el orden de Dios en el orden de Dios así es por qué porque todas las personas que podamos ver si tú te asomas a la calle y ves gente no quiere decir que sean gente de Dios no no no son seres es... vivientes sí ¿Seres vivientes? pero pero no son de Dios porque cada quien tiene su propia religión, cada quien tiene sus propios principios y hay quien ni siquiera creen en el Dios. O sea, ¿Vos bien? Sí, sí, vivían? sí pero No, no, no existe, no hay ahí el espíritu de Jehová. Exacto, de se convierte en huesos de automáticamente. Sí, y, y ahorita pensando por lo que está pasando mundialmente, mundialmente hay hay mucho cuerpo muerto por el, el COVID. Ajá. Todavía no llegan a huesos secos eh, eh, Están enteritos sí. Pero no tienen ya el espíritu Exacto eh, Ya murieron Exacto. ¿Son, cadáveres ya? Son cadáveres Ok, vamos a continuar Y espero que sí. le guste lo que estamos haciendo Verso 6 Y pondré tendones sobre vosotros Y haré subir sobre vosotros carne Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová, gloria al Señor. Mira aquí, que hermoso sí. termina este verso. Y sabrán que yo soy Jehová. Y sí, es, amén. El amén, Dios amén. de Israel, el Dios de de toda la tierra, de, de todos ser vivientes bueno, debiera ser de todos ser vivientes pero para eso tenemos que dejar de ser hueso seco así es no importa que tengamos vida y dice aquí y pondré pero vosotros tendones y carne y piel sí, a mí. pero todavía no falta el espíritu falta el espíritu así es. y ese espíritu se queda el señor el que da el señor ese que, que, que da el Señor, ¿cómo lo podemos tener nosotros en estos días a esa distancia de la creación del primer ser humano? Sí. Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Cuando Jesús va a la cruz del Calvario a morir, a, a padecer, porque así lo llevaron. Los que no entendieron el plan de Dios. Así es. Pero al ir ahí a esa cruz, justamente también de morir por nosotros. Pero amén. él dijo, no los voy a dejar huérfanos. No los voy a dejar huérfanos. Así es. Y ahí en Corintios nos dice muy claro que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Sí, amén el amén, cual amén. tenemos no de nosotros mismos uh -huh, sino que le pertenece a Dios es de Dios amén. y ese es el espíritu amén, amén. que nos da la, la vida sí. no la religión no, no. no una doctrina en particular no, no. y qué bueno que puedan predicar de esa manera donde vayas pero si no bueno tú analiza uh -huh. Y sabrán que yo soy Jehová. Por eso tenemos que reconocer a Dios como nuestro Dios, como el Jehová de los ejércitos, como el Dios de todo poder, el, el Dios, Dios de, de toda Dios, gracia, gracia, el Dios amén. de toda majestad. Amén. Amén, amén. Así es. Entonces, esto es lo, lo, lo, lo más importante. Lo maravilloso. Y el verso 7 nos dice... El verso 7 nos dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. yo sí que estaban, estaban deformados. Sí, sí. El mismo Uy, viento... Eh, tiempo de estar ahí, un... tirado. Pero el que profeticé fue pues, como me fue ordenado. Uh -huh. Y hubo un ruido mientras que el profetizaba y hubo un temblor y ese temblor fue para que los huesos pudieran acomodarse se, se a sí, y cada hueso con su hueso amén amén cada hueso con su hueso o sea, que es el, el, el poder de Dios puso una criba ahí sí. y, y los huesos empezaron a apuntar en el lugar correcto y adecuado sí, amén amén habrá algo posible para Dios no, no, lo hay nada. No nada hay nada imposible, imposible para, Dios. Hay para él. Nada. nada. absolutamente nada de imposible hay para Dios. Y nos vamos a lo que sigue. Verso 8. Y mire, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y así hay mucha gente ahorita. Así andas caminando. Sí, andas ahí, andas caminando. A, ahí andan caminando hay andan hay mucha gente no, tienen gracias. piel tienen carrita, y tienen huesitos pero dos. pero están sin el espíritu el espíritu, sí, el espíritu es. de Dios el cual viene cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo amén, en nuestra vida amén, amén, así es. y el espíritu de Dios viene sí, a, a nosotros y es el que nos cambia y nos transforma y nos santifica Amén así es entonces veamos lo siguiente Ahí puede ver usted pues, un, un sinnúmero de personas ya que ya están, sus huesos encarnados, sí, ya. que ya, ya encarnados, empiezan no. a tener la piel Los y tedores, empiezan a, la a tener la piel. ya Ajá. vida. Pero nos falta el espíritu. Les falta el espíritu. Así y es. así está esta humanidad ahorita. Sí están allí, Ajá. pero a muchos a muchísimo, muchos les falta el Espíritu muchísimo muchísimo ese Espíritu, es el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu. Que lo van a tener a través de recibir a Cristo recibir Jesús en su a corazón Jesús, Aleluya, Aleluya. no hay Aleluya. otra forma no hay otra manera no, hay no hay es problema. a través de una religión no es a través no. de cualquier doctrina tiene que ser a través de ese Cordero de Dios Cristo Jesús que vino también. y murió por nosotros para podernos dar vida y que él dijo, y no los voy a dejar huérfanos. Así es. Y el Espíritu Santo de Dios te hace nuestro sí. cuando le recibimos. Amén. Así Verso es. 9. El 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y vía de Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. El Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Gloria al Señor. alabanza el nombre del Señor. Me gusta cómo es aquí. Profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. O sea, está hablando de un ser humano tú, sí, sí. como tú, como yo. Así es. Y día al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sí, vivirán. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Espíritu Señor. que están ahí muertos, que de los cuatro vientos, de, de, de toda que la faz de la tierra, cuatro vientos. vengan ahorita, en este instante, sí, en amén. este momento, en el nombre del Señor. y venga ese Espíritu de Dios de de sobre sus cuerpos donde ¡Lleluya! quiera que se encuentren, donde ¡Lleluya! quiera que estén. ¡Lleluya! Y a ti te digo, porque dice hijo de hombre, profetizan y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Ven de los cuatro vientos. ¡Lleluya! Y entren en esos huesos ¡Lleluya! secos que están allí en, en, en esos cuerpos que están sin el Espíritu. Y a ti te ¡Lleluya! digo, recibe el Espíritu de Dios. Recibe, recibe, recibe el, Espíritu el Espíritu de Dios. En el y vivirás. Jesús. Y vivirás. Amén. Y vivirás. Amén, en el nombre amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, Dios, Dios, gloria, sea, Señor. Verso 10. Y profeticé como te había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Y un ejército grande en extremo. Aleluya. Se profetizó como le habían dicho. Aleluya. Y como nos ha dicho el Señor a través de tu santa palabra. Y entró el espíritu en ellos. Y Dios, el espíritu. Espero que haya entrado el y Espíritu vivieron. de Dios en tu vida. Aleluya. Y Aleluya, vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Que así que se pudieron parar. Amén. Y que fue un gran ejército en el extremo. El extremo. Imagínate. Dios. Ustedes que están oyendo, ustedes que están viendo, que esto les acontezca para que sea un espíritu en vivo. Amén, amén, amén. al Señor. ¿Para qué? Para que Dios también te use a ti, como lo hemos estado diciendo en nuestros videos. Que yo quiero que el Señor te use a ti también. Yo quiero que te use mejor que a nosotros. Ya, y que ya tú ya puedas tengo. hacer el doble o el triple de trabajo de lo que nosotros estamos haciendo. Dios necesita gente dispuesta a servirle.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 Y somos del todo destruidos. Y ahí está el punto. Cuando se pierde toda esperanza, cuando se pierde toda anhelo, todo deseo de hacer algo, yes. ¿qué pasa? Pues eres destruido. bien es, es cuestiones de que están pasando ahorita en este mundo en el que vivimos. Yes, yes. ¿A cuántas personas las tienen eh, sus ánimos bien, bien destrozados, bien destruidos? que no saben sí. ni qué hacer. Lo único que quieren es que el gobierno los mantenga, que, que el gobierno les dé algo. ¿Por qué? Porque no tienen el, el Espíritu de Dios para salir adelante, para servir, para eh, ser gente de uso, gente de ayuda. Y ese es el problema, mi sí. amado y mi amada. Necesitamos hacer cambios totales y radicales en nuestras vidas. Esos cambios que nos puedan ayudar a salir adelante amén, ante cualquier situación amén, amén. y que podamos ayudar a otros a también a salir adelante amén, amén, así es. Aleluya, que podamos ayudar eres. y que y tú que estás más joven que nosotros pues que, que tengas e esa capacidad de poder ir mira tú también puedes y tú también puedes y tú también puedes y que le digas así a la gente tú puedes tú puedes en el nombre del Señor levántate Entonces, levántate anda camina necesitamos gente como tú que estés dispuesta a servirle al Señor no que tengas una religión en particular no no no no no, no eres eso sino que tengas al Señor en tu vida amén. para que Él amén. te pueda guiar y te pueda dirigir hacia hacer sí amén amén verso 12 por tanto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 él quiere un pueblo de, para Él. Amén. Él cuando formó al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, los forjó como hombre y los la, la formó como mujer sí, Y dijo, sí. multiplícate. Amén. Amén ¿Qué está haciendo este la humanidad? ¿El aborto? Sí. Sí, sí el aborto. y ¿Los, los homosexuales? Todo, que, todo que quieren eh, la... casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Las, las lesbianas. O sea... ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está pasando, mi amado, mi amada? Son como huesos secos. Sí, sí, sí. sí. Que sí, no sí, tienen sí, el sí, Espíritu sí, sí. de Dios en sus vidas. Así es. Por eso están en esa condición. ¿Y eso de dónde viene? Pues de Satanás. el diablo que, que lo quiere tener dominado. Así es. Entonces, Entonces es mi amado, mi amada, amada esto es lo más importante que pueda acontecer y suceder en tu vida. Así es. Ven al señor, cambia tus formas de, de pensar, cambia tus formas de vivir y ay, empieza a ayudarte a, a la gente a que entre en relación con tu Dios, que venga al conocimiento señor. del señor. Sí, amén. Olvídate de hablar hablando de una religión, háblales del señor. Amén, amén. amén háblales de Dios, háblales de las escrituras y que se congreguen donde quieran, pero también tiene que haber ahí palabras que de Dios. Que busquen, que busquen de Dios. Y que busquen de Dios verdaderamente. Amén. Genuinamente, sinceramente y con toda seguridad, vamos a ser pueblo de Dios. Amén. Porque él dice ahí. Sí, amén. Pueblo mío, yo haré subir de vuestra sepulturas. y os traeré a la tierra de Israel. Y no que vayamos a ir allá a, a, a, a la tierra de Israel físicamente, Ajá. sino que aquí donde vivamos, aquí donde estemos, es, amén, que seamos del pueblo de Dios. Amén. Ah, gloria al Señor. Verso 13. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Él habla a su pueblo. Su pueblo. Y es el pueblo que tenemos que ser. Así es. Que salgamos de esa situación en la que estamos. Amén. Salgamos de allí. Es. Para poder ser pueblo de Dios. Sí, amén. Para que podamos decir, también yo soy del pueblo de Dios. Amén. Así es. Y podemos hacerlo así de esa manera, mi amado, mi amada. Y terminamos con este verso. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Esto es palabra de Dios, palabra de Jehová, de los ejércitos. Y pondré mi espíritu en, en ustedes, y vivirán, es lo que estoy está diciendo, pondré mi espíritu sobre ustedes, y van a vivir. Amén, amén, así es. Y, y les voy a hacer que reposen en tu tierra. Y sabrán que yo, Jehová, hablé, lo hice, dice Jehová. Amén, amén. Las, las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y lo dice ahí, un pedacito ahí en, en Isaías 49.8. Eh, Dios promete restaurar a Dios, y, él, y Él lo hace. Así dijo Jehová, en nuestro tiempo aceptable, en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaure la tierra, para que heredes asolados heredades, asoladas heredades, para que digas a los presos salir, y a los que están en tinieblas, Mostraos. En los caminos serán aceptados, y en todas las alturas tendrán sus pasos. No tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los fatigará, porque tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de agua, y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas, serán levantadas. Y aquí estos vendrán de lejos. Y aquí estos del norte, del occidente, y estos de la tierra de Cimil. Alabados y glorificados el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor por sus tu, sus preciosas promesas, porque Él, Él cumple todo lo que todo lo que dice, todas las promesas que Él, Él nos da, Él las cumple. Así es. Oremos juntos por una mejor calidad de vida familiar. Que tanta falta nos hace. Es, amén. Hay tantas así familias es. destrozadas. Pero también una mejor calidad de vida espiritual. espiritual, espiritual así es. Y que esto sea para todos. Para todos. Amén. Sin ningún distingo. Para todos. Para, para todos, todos. Para todos. Para todos. Así es. Pero necesitamos or orar y enseñarnos a orar y ver clamar a nuestro Dios para que Dios pueda bendecirnos y que podamos ser también de bendición para otros. Amén. Amén. Dejen de ayudar Bien. y ser de ayuda para otros también. Bien. Por eso les hemos dicho y lo vamos a estar repitiendo no sé cuántas veces más. Nuestro anhelo, nuestro gran deseo es que tú, mi amada, tú, mi amado, le entregues totalmente tu vida al Señor y que tú hagas mejor trabajo que el que estamos haciendo nosotros Amén, Amén, así es el Señor necesita un ejército para que haya paz y bendición sobre la faz de la tierra Amén te necesita a ti así es, así es a ti también te necesita el Señor pero tú tienes que estar dispuesto tú tienes que estar dispuesta a servirle al Señor. ¿Lo quieres hacer? Sí, amén. ¿Quieres que Dios te use a ti también? Pues ponte en las manos del Señor. Sí, amén. Ponte ahora junto con nosotros. Ajá. Y ahora tú, en, en tus momentos que tengas, eh, como dice la, la Escritura, vete a tu cuarto, vete a tu habitación, y cerrar la puerta, ahí, ora al Señor. Amén, así es. Ora Señor, y deja que Dios bendiga tu vida, de tal forma, de tal manera, tú mismo, tú misma te vas a quedar extrañado de cómo Dios te puede ser Aleluya, Sí, amén, amén. Ahí, ahí en ahí en Deuteronomio 10, 12, ahí nos dice ya para terminar, eh, ahora pues, ahí dice Israel, pero ahí puedo poner yo mi nombre, tu nombre, ahora pues, eh, Juan, Marta, como te llames, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Oh, Dios, Señor. Amén. Alabado sea tu nombre. Oremos. Puedes tomarme aquí de la mano de mi esposa. Aquí estamos juntos. Y yo quiero sentir también tu mano. Y que hagamos como una cadena de oración. Quiero sentir tu mano. Déjame sentir tu mano. Padre Santo Eterno. Aquí estamos, Señor. Dice su que cuando dos o tres se congregan en su nombre. Usted está en medio de ellos. Y aquí estamos, Señor. Estamos aquí nosotros, pero también está esta personita que está allí por la fe. Junto con nosotros. Padre eterno y maravilloso Mi Dios de amor y de poder de gracia y de majestad gracias por esa escritura señor, que nos brinda gracias. a través de ese que tiene sí, donde nos hace ver y reconocer que cuando no le tenemos somos como esos huesos secos y que estamos del espíritu sí, señor para que se haga una realidad lo que dice Corintios que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual tenemos de parte suya mi Dios y ese que nos da la vida Padre es parte de su amor y su poder sobre todos aquellos que vean este video y en la que es que lo compartan, Señor. Y es una doble y una triple porción a ellos también. Y todo lo que quieran, Señor, servirle en espíritu y en verdad. Úselos, Padre Santo. Derrame de su amor y de su poder, de su gracia y de su majestad sobre sus vidas. Y que ellos sean, Señor, inspirados totalmente de parte suya, aunque ¿no? de sus ejércitos, para que usted los use, Señor, como para que puedan profetizar también sobre aquel grupo secos que estén en, en este mundo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre Padre Santo, en el nombre de Jesús. Poder, Espíritu, a ti te digo, mi amada. A ti te digo, mi amada. Recibe el Espíritu, el Espíritu, la bendición. Recibe la bendición. Recibe la sanidad. Recibe la prosperidad. En el nombre, en el nombre y recibe por sobre todo la bendición del Altísimo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo y a usted mi Señor le damos toda la honra le damos toda la gloria y le damos toda la alabanza gracias Padre Santo por su amor, por su misericordia gracias Señor pues hasta aquí llegamos mis amados pero te dejamos esta información para que si algo más podemos hacer estamos a absorbiendo. Así es, mándanos su, su información, si deseas una, una oración, eh, que quieras que nosotros te apoyemos, llámanos o, o escríbenos ahí por WhatsApp, eh, o bien a hoy.oramos.com o bien a través del Messenger también, eh, gracias por este tiempo que has estado con nosotros, y gracias también por, por compartir estos videos, el Señor te se bendice y te seguirá bendiciendo si tú sigues compartiendo estos videos y sigues buscando el Señor. Te amamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Recibe la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y bueno, pues ahí está este. Eh, suscríbete, compártelo, regálanos un me un gusta, una notificación ahí en la campanita. Que el Señor te bendiga grandemente y que seas usado también por el Señor. Así es Deseamos lo mejor Lo mejor para Amén. ustedes Deseamos Amén. lo mejor de lo mejor Amén Y que el poder del Señor Sea sobre tu vida Amén. Así, sea. Así directamente para ti Que sea para tu vida Tú que estás viendo y escuchando En este momento el, el video Donde quiera que tú vivas En el país donde tú estés Amén. Que el amor Y la bendición del Altísimo sea sobre ti y sobre los tuyos. Bendiciones. Bendiciones.